Sí, muchísimas gracias, así mismo es en esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de San Francisco de Macorís Ya podríamos decir en víspera navideña, ¿verdad? Todos sabemos que para esta fecha se acostumbra eh, a consumir muchísima carne de pollo en la tradicional cena de la, del día de Navidad Y vamos a conversar por acá con los vendedores del mercado municipal de San Francisco de Macorís para saber cómo Andan los precios, los precios de la carne de pollo ha aumentado, se ha mantenido igual o, ha, o ha... Eh, ha disminuido un poco Está a 65 pesos la libra Pero como quiera no se está vendiendo nada, como que está difícil ¿Por qué? No se está vendiendo nada porque está caro todo y no hay venta, no hay nada Y mira los huevos a 10 pesos, las gallinitas están cotizada que venden a la gente a 200 pesos ¿La gallinita? Sí ¿Ya cómo estaban? Antes? antes, a 100 pesos y a 1,25. El cambio de ahora, los huevos a 8 pesos. Tal vez no suben a 10 ahora con el cambio del gobierno. Y la, la gallinita, la venden de la, la gallinita, se no, ha mantenido. Está lentísimo, está lento porque está todo caro. La gente la compraba cuando era 100 pesos. Y ahora viene a 200, salen por ahí mismo corriendo. ¿Tú crees que para allá, para cuando se acerque más la fecha navideña que tú, tú crees? ¿Tú crees que ahora... a vender y si sigue así o a 300 pesos? Porque no, hay dique en la granja porque la gente porque el huevo está caro. Eh, no, está cotizada la gallina, no quieren venderla. viene escuchaban ustedes eh, parte de las declaraciones de uno de los vendedores del mercado municipal de San Francisco de Macorís, quien establece que las ventas se mantienen. Eh, por eso, lo vamos a conversar por acá con, con otro caballero. Las ventas del, de, de la carne de pollo, ¿cómo han estado en los últimos días? Ahora mismo la venta está, la venta está muy floja, lo que está a tocar. El huevo a 10 pesos, el presidente tiene que bajar esos huevos obligados porque para que el pueblo coma, entonces los pobres lo que van a hacer la, la venta está muy, muy floja. La gallinita antes se vendía hasta 100 pesos, ahora a 200. ¿Qué cambió ahora? Bien, ahí escucharon ustedes partes de las declaraciones de los vendedores de carne de pollo en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Y nosotros dándole seguimiento a esta situación minuto a minuto, ¿verdad?, para eh, que no afecte el bolsillo de los dominicanos. Toda la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes al estudio.